Entonces, un poco lo que estamos queriendo hacer, yo entiendo el approach que vos haces en, en, en, en serio, desde Blue Economy... Eh, Ser sí, es una filosofía, Blue sí, sí. Economy es la práctica. Es la práctica, ¿no? sí. pero la práctica de ustedes, no eh, te hablábamos, Naila, ¿no?, de cómo lo, lo, lo abordás. Vos encontrás un, un, una problemática, buscas la base científica, o sea, tenés ya todo un camino. Nosotros estamos detectando acá que los emprendedores, las pymes, están queriendo hacer las cosas un poco mejor y no saben cómo hacerlas mejor. Entonces, lo que nosotros vemos ahí es una posibilidad de decirles te acompañamos a hacerlas mejor. Porque desde el curso que estamos dando en la UBA de Diseño Estratégico Sustentable nos damos cuenta que el diseñador al proyectar este cuchillo no lo hace más sustentable y no ve la cadena de valor, y porque no tiene idea. En el momento que le decís, toma conciencia y ya no hay vuelta atrás. Porque una vez que van a proyectar una botella, un vaso, un sistema, ¿lo va a pensar en la variable sustentable o qué? nos pasa desde lo coyuntural también es que a veces pueden llegar a tener idea, pero la, nos pasa con las pymes o los emprendedores sí. tienen muy poco resto para dedicarse uh -huh. a, sí. eh, a meterse en proyectos de este tipo. Entonces esa es otra variable que también estamos estudiando, cómo esa, si tenés alguna idea está bueno. <coughs> pues las pymes, por ahí nosotros notamos que no tienen recursos, ni recursos ni, venero, ni tiempo, tiempo. tiempo. Pero la propuesta siempre les ni es interesante. Ni la cultura. Ni la, sí. cultura, ni la después, cultura. Después de haber pasado tantos horas sí. con, con Maturana, la cultura. Sí, sí, de la cultura. Falta de la cultura. Falta la cultura. Sí, eso se construye, va a ser muchos años. Pero nosotros, y, como y exactamente. tenemos, como todos decimos, nosotros podemos hacer algo ahora desde lo proyectual, desde meternos en los proyectos, potenciarlos, eh, ayudarlos a conectar, es como una, como ayer, va, siempre están buscando qué nombre ponerlo, pero nos gusta consultora, incubadora puede ser, acompañar, acompañar, eh, pero. Codiseñadores. Sí, una.